La portada de Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Nuestra portada que dice Afganistán, crónica de un país tomado por Estados Unidos. Y a propósito, de esto hemos invitado a Wafi Ibrahim, quien es directora para América Latina y también directora del sitio web Almayadín en español. La saludamos desde Beirut, República del Líbano. ¿Cómo estás? Diego Montaño, te saluda, Wafi. Hola, Diego, un abrazo, un abrazo muy grande desde este país del Medio Oriente, que es eh, el núcleo, como se le dice, del Medio Oriente, donde converge toda la política realmente panárabe y de toda la región, para eh, Ave y para la audiencia nacional, ese lindo y grandioso pueblo de Bolivia, que yo tuve el honor de conocerlo personalmente y de, tener, de visitar su lindo país en varias oportunidades. Muchas gracias, Diego. A ti las gracias, Wafi, y también este hermanamiento entre Almayadín y la Televisión, que poco a poco lo vamos construyendo de manera conjunta. Pero hablaremos, Wafi, respecto a la situación en Afganistán, un país... Eh, Abiyala destacaba la crónica de un país tomado por Estados Unidos, un país que hace 20 años fue invadido por Estados Unidos y que esto derivó en un agotamiento social y político, una des desinstitucionalización en, eh, eh, justamente en Afganistán y ahora la huida de las tropas de Estados Unidos y la crisis en la que se encuentra. ¿A qué se debe? Diego, en realidad, por supuesto, primero quería decirle que lo del hermanamiento con entre Almayadín y Abiyala, por supuesto, vamos a seguir juntos trabajando por el bien de todos nuestros pueblos, por la paz y por el amor entre todos nosotros. Eh, yo quiero decirle que con respecto a Afganistán no hay que eh, extrañar para nada, esta es Estados Unidos cuando invade a, una, a un país, humilla su pueblo, eh, acude a tener sus propios agentes, hace lo que le parece un tiempo y cuando deja, cuando expira la vigencia de sus eh, agentes en el país los abandona y se va y los deja a su suerte, eh, Estados Unidos como todos sabemos, invadió este país para, para traerle la democracia y el desarrollo... pues ...y para combatir y eliminar y, y, y los titulares de la prensa estadounidense. Ese día, a raíz del 11 de septiembre, ha sido el último día, decían, el último día de los talibanes... ...y estamos viendo 20 años después, los talibanes están más fuertes que nunca... Tienen más seguidores que nunca dentro del país y tomando el poder como tomar un vaso de agua sin ningún tipo de resistencia. Sus agentes que estuvieron en el gobierno durante tanto tiempo fueron huyendo y no han alcanzado los aviones que, que por donde salían los estadounidenses. Eh, el número más alto de las fuerzas de invasión eh, eh, de Estados Unidos en 2001 alcanzó 110 mil soldados estadounidenses y este es un número muy grande, que usted se imagina el gasto enorme que cada ciudadano estadounidense tenía que pagar parte de esta de esos gastos y el tamaño de las fuerzas de invasión en Irak, por ejemplo, eran 150 mil soldados, además de 446 mil eh, británicos. Ahora, según los observadores, eh, tanto afganos como del mundo, eh, eh, se, hay muchas razones para esta entre comillas, victoria de los talibanes y la derrota del gobierno en Kabul. Y que a pesar del de patrocinio occidental y estadounidense del régimen que se estableció en Afganistán desde el 2001 hasta el día de hoy, eh, realmente el país sufre una crisis y profundas. Eh, eh, eh, profundos problemas estructurales y, eh, ya sea económico o en la vida eh, cotidiana el problema es de los Estados Unidos que no entiende la cultura de nuestros pueblos y desprecia nuestros pueblos y por eso cuando Diego eh, eh, cuando eh, eh, ocupa un país eh, hace lo que piensa Estados Unidos pero no trata de entender también la cultura de, de ese país, detrás de ese dramático colapso en Kabul, en Afganistán en general, eh, eh, que comenzó tan pronto que empezó Estados Unidos a retirarse, por supuesto, eh, eso se debe a varios factores. Primero, Estados Unidos fracasó en su primer objetivo y es eliminar a ...a los talibanes... Eh, ...una de las manifestaciones más importantes de este fracaso realmente... ...es que eh, hoy estamos viendo este movimiento más fuerte que nunca... ...y mira hacia dónde han llegado... ...y mientras que el gobierno impuesto por Estados Unidos... ...estaba eh, paseando y como decimos nosotros... ...y recogiendo flores... ...y viviendo la Dolce Vita... ...los talibanes estaban desarrollándose... ...en organización... ...en contacto con su pueblo... ...y con su cultura... ...y, y ganando espacio... ...en las filas de las aldeas... ...donde y las regiones rurales... ...sobre todo, donde ellos estaban... ...segundo, el gobierno afgano... ...y los gobiernos que procedieron... ...toda esta etapa... ...estaban estrechamente relacionados... ...y subordinados incluso... Totalmente a las capitales occidentales, en particular a Washington, y practicaban esa eh, eh, subordinación que fue crítica de alguna élite intelectual en el país y también de los pobres. Este eh, presidente eh, ganó, se llegó a ser presidente con dos millones de, de, de, ...de votos, mientras que los habitantes de, de Afganistán son 40 millones. Entonces, otra razón más es la corrupción total en las estructuras del Estado y el sistema político en Kabul... Eso fue lo que hablaba todo el tiempo el pueblo, 56% de la población afgana vive por debajo del umbral de la pobreza y eh, hay una eh, aparente y, y flagrante corrupción realmente que en estos palacios como el estilo europeo donde en cada palacio de cada miembro de, este, de las autoridades eh, afganas tenía cientos de sirvientas en, en, en el palacio como cuentos de hada. Lo otro es que el, el conflicto interno también entre los líderes tradicionales, porque llegaba hasta el punto de que cada uno amenazaba con una guerra civil si no le designan un general o un oficial también hay un decalaje un, un distanciamiento muy fuerte entre la, la dirección del gobierno y el pueblo allí no hay contacto entre, entre están en otro mundo la gente que estaban fuera de la capital ni se daban cuenta de que hay un estado ni pensaban en eso no existía el estado y lo otro es desde la hegemonía del Estado de talibán anterior a este 20 años, ningún gobierno o dirección en Afganistán ha tomado la iniciativa de subsanar las heridas de, de, de toda una nación eh, riviada prácticamente con tanto dolor y tanto sufrimiento. O sea, no se ha hecho. Y la falta de esperanza en el cambio... Eh, para, para ese pueblo, llevó realmente a que, eh, eh, eh, y sobre todo que la forma en que actúa el, el ocupante de manera tan banal y tan menospreciando nuestro pueblo, lo que hace es buscar unos cuantos jóvenes hacer una llamada sociedad civil y unas organizaciones no gubernamentales, y piensan que con eso han podido ya controlar la sociedad. Afgana. Eso no es verdad, porque las estadísticas de las Naciones Unidas dicen que se muere un ciudadano de cada 10 personas, de cada 10 ciudadanos afganos, en el intento de emigrar del país. También, perdón, ¿usted me habló o sigo? Wafi, sí, quería hacerle una consulta, eh, esto para poder entender mejor la situación cuando hablamos de talibanes, ¿es sinónimo de Al-Qaeda o son pues, dos cosas diferentes? Le cuento, son dos cosas diferentes, aunque los une, quizás los une eh, la, la creencia islámica a su manera. Esta es una pregunta muy importante, yo voy a explicarla en dos partes. Primera parte, Estados Unidos cuando invade Afganistán, porque dice que es porque le, le tumbaron las torres gemelas. Todo el mundo sabe que la mayoría, la mayoría, eh, 90% de los que actuaron en el derrumbe lamentable y, y, y terrorista de, los, de las Torres gemelas, fueron de Arabia Saudita, de Al-Qaeda, de Arabia Saudita, y no estaban en Afganistán fueron a Afganistán, dicen para, para, para castigar a los que hicieron esto, o sea, ahí ya usted ve que no fueron a donde tenían que ir a buscar los, eh, los, los terroristas. Segundo, ellos sí son eh, musulmanes fundamentalistas, pero a nosotros nos llama la atención que a lo largo de 20 años de gobierno pro-occidental, pro-Estados Unidos y contrario a los talibanes, ese gobierno no ha dejado una forma de buscar enemistad y de hacer una política hostil hacia los vecinos de este país inmenso. Eh, sin embargo, durante estos años, los talibanes, hay muchos reportes que hablan de que han estado en contacto con los países de alrededor y han tratado de llevar un mensaje, sobre todo en los últimos dos o tres años, de que ellos han cambiado mucho en su estilo de trabajo. Dicen eso, hay que ver. Yo no puedo realmente eh, de, juzgar de, desde ahora, pero sí puedo asegurar que los talibanes han estado tratando a lo largo de este eh, último tiempo de dar una imagen de que ellos han modificado mucho en su forma de tratar a la mujer, que fue desastrosa, realmente fue oscurantista. Fue terrible. Y entonces a, ellos dicen que no, que ahora eh, ellos se acercan más a la esencia del Islam, que para nada eh, acepta que se trate de la mujer de tal manera, y que han tratado de construir puentes de, digamos, de relación, de diplomacia, cosas que no aplicaban antes eh, eh, los talibanes. Sí, Al-Qaeda tenía influencia allí de una manera o de otra, era de una forma de buscar alianza porque estaban también ellos muy eh, sitiados, pero ahora ellos están tratando de hacer eso y al parecer hasta con Estados Unidos han hecho negociaciones en Qatar, todos los informes, hablan de eso, el financiamiento, ellos han estado recibiendo financiamiento durante mucho tiempo eh, eh, y esa es la prueba de la fuerza que tienen ahora. Y lo otro es que es muy, muy importante que el, lo, los círculos, eh, eh, o sea, la, las negociaciones está con Estados Unidos, que son un misterio, por supuesto, y cuyos detalles serán revelados en una etapa posterior, pero los círculos diplomáticos confirman que estas conversaciones sentaron las bases de lo que ocurrió el 15 de, de agosto y eh, eh, dicen que llegaron a un entendimiento estratégico hace aproximadamente un año sobre el futuro de su relación, este entendimiento gira en torno de tres puntos según las fuentes, asegurar una retirada completa de las fuerzas estadounidenses y occidentales de Afganistán sin confrontación y asegurando, Diego, los intereses políticos y económicos estadounidenses en Afganistán y que Estados Unidos se comprometió en no meterse ni en la fórmula, ni en la identidad, eh, de, ni la forma del gobierno que se va a establecer ahora en, en Afganistán. Esto es algo muy importante, hay que tomarlo en cuenta. Lo que sí quedaría por, por, por sentarse de verdad, eh, categóricamente, que ha sido una derrota vergonzosa, una derrota muy fuerte para Estados Unidos, aunque a la manera de Estados Unidos, cuando se siente derrotado, lo que hace es quemar todo lo que hay alrededor, envalentonó, a los talibanes para que sean enemigos de los países vecinos como China, como Irán como Uzbekistán ahora Uzbekistán acaba de sacar un comunicado de que nosotros vamos a mantener relaciones de respeto mutuo que sea la voluntad del pueblo afgano la que prevalezca allí pero que el que se acerque de nuestra frontera tendrá una respuesta categórica y firme y tajante Conforme con las leyes de Uzbekistán eh, Los rusos están Como calmando a la gente de que no es grave Lo que está pasando que, que sea lo que la cultura de este pueblo Quiere, hay que respetar La cultura de los pueblos Si eso es lo que quiere en el pueblo afgano Pues que sea eso Pero no es el estadounidense Quien determine lo que quiere un afgano O lo que quiere un boliviano O lo que quiere un palestino O lo que quiere un libanés eso, eso lo deciden los pueblos, ni un cubano ni un venezolano, por lo tanto, ahora yo creo que lo que dijo hoy Atilio Borón en su, o ayer creo, en su artículo de que está pasando una nueva etapa geopolítica después de la que ocurrió primero a raíz de la Primera de la Guerra Mundial y de las bombas de Nagasaki y Hiroshima y luego Después de la, del derrumbe de la Unión Soviética y el campo <coughs> perdón, socialista, ahora luego hubo ese mundo unipolar, ahora este mundo multipolar se ha sentado sus bases de manera muy clara. Hoy China y Rusia, que son aliados, comparten esa influencia internacional con Estados Unidos. Pero hay dos de ese triángulo que son aliados de una manera o de otra y por lo tanto Atilio Borón que yo creo mucho en lo que analiza en lo que dice dice que parece que vienen tiempos mejores para nuestros pueblos en Asia, en América Latina y en África Wafi, quiero agradecerte este tiempo junto a nosotros para poder entender ah. de mejor manera, poner en contexto lo que ocurre en Afganistán porque es muy fácil dejarse llevar por las imágenes, los titulares, eh, sí. la estigmatización que ha existido sobre los talibanes gracias a, eh, por supuesto, la hegemonía también de los medios de comunicación. Así que era muy importante tener este punto de vista y... Más aún contigo. Muchas gracias, llegó Mucho, de verdad, y un saludo muy grande a todos ustedes que están haciendo noticia, están haciendo una nueva Bolivia que se renueva cada día con sus con su gente, con sus patriotas, con sus hombres y mujeres valientes, y nosotros confiamos mucho en ustedes y apostamos mucho sobre ustedes. Muchas gracias, Wafi, por haber estado junto a nosotros. Es la directora para América Latina y también del portal web de Almayadín en español, Wafi Ibrahim, que estuvo junto a nosotros aclarándonos algunos puntos de vista, que por ejemplo los talibanes no son lo mismo que Al-Qaeda, Al-Qaeda era un extremo más fundamentalista de lo que son los talibanes, así que poco a poco vamos entendiendo qué es lo que ocurre al otro lado del mundo, en el mundo árabe, en el Medio Oriente, y lo vamos a hacer de manera continua gracias al hermanamiento con eh, Almayadín en español.